Saludos y bienvenidos todos. Hoy en esta lección les enseñaré a preparar un archivo desde Adobe Illustrator. El diseño ya está previamente realizado al plotter de corte Cameo. Empecemos. El documento que me he descargado es este que está aquí, son unos búhos, y lo he extraído de la página freepic.es. Bueno, con un clic siempre vamos a trabajar con una flechita negra. Lo voy a seleccionar en el menú Edición, Copiar en el archivo nuevo en el menú edición y lo vamos a pegar ok control c control b una vez que está ahí déjame decirte algo que estos archivos de FreePix siempre vienen agrupados por eso me voy al menú objeto y voy a poner desagrupar y desagrupar en este caso me funciona muy bien dos veces a veces son tres o cuatro ahora con clic y arrastrar voy a seleccionar todos estos búhos que no los necesito y con la barra espaciadora voy a moverme por el documento para seleccionarlos otra vez y borrarlos Ahora me voy a quedar con los búhos que están acá arriba. Otra vez con Kill y arrastrar. Y desde una esquina presionando Shift. Los voy a agrandar. Una vez que los tengo ahí agrandados. Lo que voy a hacer es duplicar este búhocito. Este búho que está aquí. Lo voy a poner en la derecha. Simplemente para explicarte algo más adelante. Ahora voy a darme cuenta que nada de estos objetos estén agrupados. Ah, bueno, este, este sí está agrupadito. Son los ojos. Y en la parte inferior la verdad no necesito esto que está aquí porque en Acameo va a empezar a pasar por cada uno de estos eh, triángulos. No lo necesito, lo voy a seleccionar, lo voy a borrar, eh, voy al pequeño, lo voy a desagrupar, selecciono otra vez que esté aquí abajo y ahora sí lo voy a borrar. Con clic y arrastrar voy a seleccionar todo el búho y voy a darme cuenta de algo muy importante y esto así es un truco importantísimo que lo sepas. No debe haber ningún color de trazo dentro de Ilustrador, debe estar así en lineal. O sea que aquí no hay color de trazo. Y el color de relleno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Simplemente en el panel de muestras le vamos a colocar un color negro. Y así es como lo, lo tenemos listo. Ahora, una segunda opción es quitar los objetos que están ahí adentro porque la cuchilla va a pasar por ahí y va a dañar el material. La idea es generar un borde afuera de estos dos búhos. En la versión CS5 sacaron esta herramienta que es una verdadera maravilla y que la mejoraron bastantísimo en la versión 2017. Este es el constructor de formas. Si te fijas muy bien, tenemos el, el puntero con un más. Si das clic y arrastras, mira, si das clic y arrastras, automáticamente se van a unir o a soldar esos objetos. Clic y arrastrar las veces que sean necesarias. A partir de la versión, como te dije, 2017, yo puedo hacer esto. Mira, puedo hacer crea, crear un camino, un recorrido y automáticamente eh, se bonificar todo esto. Hay una opción muy bonita que también se llama Buscatrazos en Ilustrador, que también eso está desde hace muchísimo tiempo atrás. También lo puedes hacer con Buscatrazos, sino que a mí me gusta muchísimo esto porque juego un poco con este programa. Presiona la barra, clic y arrastrar y ahora clic y arrastrar muy bien voy a dar doble clic en la manito y ya prácticamente lo tengo listo a veces es necesario hacer este paso menú vista y previsualizar en este menú lo que te permite es ver exactamente cómo va a ir el corte de tu búho y esto está muy bien doble clic en la mano otra vez menú vista y previsualizar no una vez que estamos aquí voy a trabajar de manera directa con el panel apariencia porque es el que me va a permitir dar ese, ese borde que necesito dentro de este búho, en el menú apariencia si no lo encuentras en la parte derecha te vas a ventana y vas a encontrar apariencia, vamos a crear una apariencia de relleno que va a ser el color negro que está aquí, le voy a cambiar un color para que te des cuenta que efectivamente ya lo tenemos creado, un trazo, solamente por esta explicación te voy a colocar un trazo de color naranja, ahora en este momento te vas a aquí donde dice efectos, vamos a poner trazado y desplazamiento vamos a dar clic en previsualizar y aquí ya se está creando el efecto que queremos sin embargo en, la, en el cuadro de diálogo mira que te aparece el cursor titilitando puedes trabajar de manera directa con la flecha hacia arriba del teclado para hacerlo más grande y depende de lo que realmente quieras hacer yo lo voy a dejar ahí en 10 y voy a dar clic en ok como te explicaba hace un ratito este color naranja solamente la demuestra para ver cómo crece. Sin embargo, tienes que cambiarlo y ponerlo de color negro. Una vez que lo pones de color negro, lo que tienes que hacer en este momento es expandir la apariencia. ¿Por qué? Porque si quieres borrar el búho, como lo acabo de hacer en este momento, vas a borrar todo. Pongamos control Z, objeto, expandir apariencia. Este paso es obligatorio. Ahora, objeto y desagrupar, porque los objetos se han agrupado. Deselecciono. Selecciono el búho que está ahí adentro y lo voy a cortar una y dos veces si te fijas muy bien si te fijas muy bien el búho que tenemos aquí va a calzar correctamente dentro de lo que realmente nosotros queremos hacer este búho tampoco lo necesito así que lo voy a borrar en este momento lo voy a exportar archivo exportar obviamente bueno habrá que guardarlo no te preocupes exportar si estás en una versión 2014 hacia abajo de Illustrator te va a salir de manera directa exportar como. Si estás en versiones de Illustrator a partir de los 2015, te va a salir exportar como dentro de una de un submenú. Vamos a exportar como. Lo vamos al escritorio. Aquí vamos a elegir el formato que realmente quieres utilizarlo. Yo voy a utilizar el de XF. Y aquí voy a poner búho.dxf. Doy clic en exportar. En la ventanita que se me acaba de desplegar, voy a dar clic en OK. Gracias por haber completado esta lección, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita para recibir notificaciones, déjanos tu opinión y nos vemos en la siguiente lección.